Más a nuestro querido amigo Ramón Emilio goris quien es diputado al Parlacén por la República Dominicana. Saludos, Goris, y bienvenido a Contacto Diario. Saludos, buenos días, Nelly, buenos, buenos días, Víctor, a todo el pueblo franco-macorichano y al mundo donde se enlaza Contacto Diario. Aquí a la disposición y muy complacido estar con ustedes. Gracias, gracias por aceptar esta invitación, Goris, y fue interesante iniciar este conversatorio, pues para orientar un poco a nuestros amigos televidentes, hablándole un poquito de lo que es el Parlacén, cuál es la función realmente que hacen los diputados, que como usted son parte del Parlamento Centroamericano. Bueno, el Parlamento Centroamericano es el, es el órgano, el sistema de la integración regional político más importante que existe en toda esta región. El Parracén fue fundado en 1991, Tengo, tenemos 30, 30 años de fundación. Es un órgano que nació a la sazón cuando había grandes confrontaciones sangrientas en los pueblos centroamericanos, de manera muy especial entre Nicaragua, aunque no, eh, perdón, entre México. Guatemala, Salvador y Honduras eran pueblos de grandes confrontaciones, aunque México no pertenece a Centroamérica, pero hacen frontera con Guatemala y con otro país, Y entonces eso trajo grandes confrontaciones, reitero, y era muy sangriento. Hubo una intervención de la Iglesia Católica, se hizo mediaciones interesantes y, y se comenzaron a dar pasos importantes para que cesara la situación. Recuerdan ustedes aquel pueblo Contadoras, en Contadoras se produjo una reunión donde se comenzaron a ventilar las posibilidades de aires democráticos para Centroamérica, porque Centroamérica en cada uno de los pueblos todavía yo creo que, que, que está latente lo que ha sucedido en El Salvador en las grandes confrontaciones de guerrillas, igual que, que sucedió en Nicaragua, pueblos bastante sangrientos que hoy están respirando un poco su situación, gracias al sistema de la integración centroamericana. El sistema de la integración centroamericana está compuesto por Panamá, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, eh, que me falta Honduras. Estos son los seis países que estamos en el, el Parlacén. Sin embargo, en el, en el SICA, en el sistema de la integración, Podemos añadir entonces la participación de Costa Rica y de Bélice. ¿Cómo, eh, Goris, eh, nosotros como país y los países miembros de este organismo, ¿cómo, ¿cómo podemos beneficiarnos o cómo nos beneficiamos? El Parlamento Centroamericano en la República Dominicana tiene múltiples beneficios. Eh, podemos remontarnos a, a tiempos atrás cuando se originó el Parlamento Centroamericano. La cuenca, por ejemplo, eh, la cuenca del Caribe, tenía grandes dificultades en, en, lo que era, eh, en lo que era la ejecución o la puesta en práctica del turismo. Gracias al Parlamento Centroamericano y a los grandes acuerdos que se hicieron, nosotros hemos logrado, logrado penetrar en turismo y mira que somos la principal fuerza en turismo en Centroamérica y República Dominicana. Nosotros somos un potencial turístico y el sostén principal en este momento de la economía dominicana es el turismo. Eso es un aporte del Parlamento Centroamericano. Las grandes, para mencionar casos específicos, las grandes transportaciones de productos radioactivos con altamente contaminantes, eso es un logro del Parlamento Centroamericano que logró cerrar, prohibir la transportación de radioactivos. Mira lo que sucedimos, sucedió aquí con el Rosca. ¿Eh? El Parlamento Centroamericano sí incide en todo ese tipo de elementos. Nosotros somos miembros de la COP26 en este momento. Nosotros somos, tenemos un enlace en, en, en toda Europa y todo el proceso de integración europeo es lo que eh, está haciendo el, el, el sistema de la integración en Centroamérica. República Dominicana, por ejemplo, en la compra de medicamentos, yo entrando en el 2016 al Parlamento Centroamericano, se benefició de 7.8 millones de dólares en la compra que se hizo, que se hizo en ese año. ¿A través de que A través de la, de la compra en la economía de escala. En Centroamérica hay un gran potencial de producción de medicamentos. Nosotros estamos aportando propuestas tan importantes como son los etiquetados que ahora estamos, precisamente la próxima semana, vamos a tener aquí el, el, el senador Bronzi que viene a. A darnos ese ejemplo, cómo ellos han tratado el tema del medio ambiente y la incidencia que tiene en el aspecto nutricional. Nosotros tenemos acuerdos interesantísimos que la República Dominicana tiene que ver más de cerca con la FAO. A través de la FAO nosotros hemos proporcionado beneficios múltiples en la calidad de la alimentación Entonces, y la nutrición y eso de los esos son, eso son uh, actividades y acciones. Bien concretas. Que el Parlacén que debieran, eh, qué sé yo, como darse mayor eh, publicidad sí, para, que no conoce, conoce, ¿no? Sí, sí. para que el pueblo conozca para que el pueblo conozca realmente cuál es la razón de ser del Parlacén. Es correcto, es correcto. Fíjate, yo presenté memoria como vicepresidente del Parlamento Centroamericano el día... 19 de octubre en el Senado de la República, en presencia del Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, varios senadores y diputados, y, y muchos de ellos sorprendidos claro. en los logros que nosotros presentamos. Tuve la prohibición de, del matrimonio infantil, eso es un logro del Parlamento Centroamericano. Eh, aquí en la República Dominicana se está conociendo ahora sobre la extinción de dominio ya el Parlamento lo conoció ya el Parlamento lo conoció porque esos países van y llegan a consenso es que nosotros el Parlamento Centroamericano no tenemos la fuerza de las decisiones vinculantes okay. con los estados solo lo hemos, hemos logrado tener iniciativa de ley en dos países que son Honduras y Nicaragua pero en Nicaragua donde ya logramos esto, ya nosotros tenemos un avance en la equidad de género y las postulaciones a cargos y la y los nombramientos y todo en base a un 50-50, 50-50, se ha logrado a través del Parlamento Centroamericano. Nosotros tenemos como, como Parlamento Centroamericano, eh, la República Dominicana es eh, quien le ha puesto el punto caribeño al Parlacén y al Centroamérica. que Yo te preguntaba ahorita detrás de cámara en qué se ha beneficiado la República Dominicana, porque sí. la gente escucha el Parlacén y es algo como que se queda muy aéreo. Sí, pero por ejemplo, ahora mismo... El gobierno dominicano tiene un gran vínculo con el Banco de Integración Centroamericana y nosotros tenemos un, eh, un vecino, un agüero, el eh, señor Rizzi, que es quien dirige el Banco Centroamericano. Se han beneficiado, República Dominicana, de los grandes ¿Han tratado ustedes en el Palacé la situación de Haití? Sí, sí. Nosotros... Siempre hemos visto con preocupación lo que sí, sucede precisa, precisamente, eh, todo Sí, pues, precisamente. Eh, toda eh, la parte, lo que tiene que ver con relaciones internacionales, eh, el Parlamento Centroamericano hace acto de presencia y hace su soporte. De, de hecho, hemos visto que en la semana pasada, tengo entendido, el Parlacén se pronunció con una manera de, de, de motivar e incentivar a que los países del área pues busquen una solución de manera que se le... Eh, se vea, ¿verdad?, una luz en el camino ante la situación que vive Haití. Háblanos un poquito sobre esa propuesta, más bien, que Fíjate, hizo el Parlacén. En primer lugar, el presidente de la República, Luis Abinader tiene una amplia voluntad en, en que el tema de Haití vaya buscando soluciones. Nosotros viajamos precisamente a Panamá, el presidente de la República, después de haber su, hecho su pronunciamiento en la Organización de las Naciones Unidas, entonces ha conseguido... Tener acuerdo con Costa Rica Y con Y con el presidente Nito Cortizo En, en Panamá Nosotros tuvimos presente Y, y en, recientemente En Palacio fuimos llamados También para tratar el tema haitiano El Parlamento Centroamericano La semana pasada vertió Un documento de pronunciamiento En solidaridad con la República Dominicana Y de manera principal con los haitianos ¿Por qué? Y los haitianos no son parte del Palacio, Pero ¿Por qué? porque el, pro, el problema nosotros lo vemos en dos dimensiones, el primer problema es el problema haitiano, la ingobernabilidad, la situación de que dejan de ser un estado, un país se convierte y se comportan un, como un conglomerado desordenado, ese es un problema que hay en Haití y es de los haitianos y, a, y en lo que tiene que ver con la soberanía haitiana, nosotros somos ampliamente respetuosos, pero entonces Resulta que eso perjudica a la República Dominicana y entonces entra en el otro contexto que es que la posibilidad que hay de un aprovechamiento en la incidencia de, lo, de la ingobertabilidad y de los problemas haitianos para que venga una invasión o una ocupación a Haití porque no lo van a invadir porque no hay riqueza. Lo que hay pobreza. Ayer, eh, Pero entonces se nos pega a nosotros. Que están entrando todo en, en demasía por Santiago Rodríguez. Sí. Eh, eh, sí, se nos oh, pega a nosotros. Eh, claro. eh, Goris, ¿qué impacto esa, esa opinión del Parlacén, ese documento que emitió el Parlacén, sí. qué impacto ha tenido de manera que eso pueda provocar alguna reacción de por parte de los de, la, de los países que, que deben eh, estar eh, ser proactivos para buscar una solución a la situación de Haití? Fíjate que ha habido. Reacciones bastante importantes porque la incidencia que tiene el Parlacén en la Unión Europea y sobre todo en la cooperación de la Unión Europea, eh, hemos tenido respuesta porque lo, ese documento que nosotros hemos producido en este momento lo hemos llevado al SICA, a través de la Secretaría del SICA, se ha llevado también a las Naciones Unidas. Nosotros tenemos alianza importante con las Naciones Unidas, tenemos alianza importante con la CEPAL y con la FAO. Y a todos, todos estos organismos nosotros los llevamos. Eh, he visto periódicos que no he podido leer, porque han salido en todos los idiomas, la publicación de solidaridad, de expresión real de la solución y el llamado a la comunidad internacional para que solucionen el problema haitiano. Que no es solo de la República Dominicana como vecino principal y como, déjame decirte, como socio económico, porque... A, eh, también República Dominicana que produce para dos países en este caso, o para más porque exporta a otros países, poco pero exportamos pero nuestro socio principal era Haití hoy es los Estados Unidos pero, pero nosotros estamos produciendo la agropecuaria, la fortaleza de la agropecuaria nuestra, se va a la mano de Haití, lo lamentable de esto Nelly, Víctor, es que se va de una manera fraudulenta que no cumple los los los trámites que realmente debe de cumplir, y en ese sentido nosotros también hemos incidido, hemos siempre abogado con el presidente Luis Abinader para que sea aplicada la ley migratoria okay. en todos los sentidos. Quienes conocemos a Gori sabemos que ha pasado por un proceso de evolución desde la vida social comunitaria, de los grupos, eh, cuando Siempre. trabajaba con el Partido Humanista, ¿verdad? El PHD, cuando trabajaba como... Es regidor. parte del Partido Humanista, Sí, todavía, ¿verdad? Claro. Este, yo, yo soy inminente, su, el inminente presidente, Humanista. Su labor <risa> como eh, regidor y todo eso, y llega al Parlacén y como que nada más se nos concentró allá en el Parlacén, sí, ¿le sí. quedan a usted muchos años ahí? ¿eh? <risa> bueno, no, no, no, o seguirá porque no, entonces... no, para nada, para nada, mira, yo fui regidor en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y duré ocho años, fui presidente del ayuntamiento cada vez que me postulé y gané dos veces de manera unánime, uh -huh. en el parlamento centroamericano he ocupado todas las posiciones, menos la presidencia del Parlacén, eh, eh, he sido presidente del grupo político de mayor influencia, el grupo parlamentario presidente de democrático. del democrático, Sí, voy a ser el presidente del Parlamento claro, Centroamericano. En evolución. Voy a ser el presidente. Pero pienso que una persona que ocupa posiciones, eh, quizá dos periodos son suficientes, eh, como lo expresa la constitución de la República, y puede dar espacio y lugar a otro y puede también eh, eh, en su vida hacer esa transición. Que sea, que sea importante, que sea importante las transiciones que hagamos en la vida social, en la familia. Y en los partidos políticos y en todo, para que no nos quedemos eternamente eh, como perpetrados allí. Bueno, Eso, pero no, nosotros eh, agradecidos de que el próximo presidente del Parlacén haya estado con nosotros en el Día de la Alemania. Si Go, este sí, Goris nos debe a nosotros también una participación, ahí vamos a mostrar, porque cuando hablamos del Parlacén, sí. eh, sobre todo en esta zona, hay que hablar de Ramón Emilio Goris que yo sea de paso hay que decir que conocemos el Parlacén después que goris está eh, eh, como diputado. Le voy a dar dos primicias, le voy a, a consolidar esta y le voy a decir otra. Yo soy el inminente presidente del Partido Humanista Dominicano. El PHD realizará convención el día 19 de diciembre y yo soy candidato a la presidencia y no me cabe duda que voy a ganar. Igual en el Parlamento Centroamericano las elecciones son en el 2023 y yo tengo la firmeza... Y estoy trabajando para ganar. Venga por aquí desde que... Came. Así es. Gori, gracias de verdad por compartir con nosotros esta parte de la entrevista VIP. Agradecido de que usted haya aceptado esta invitación y quedan pendientes a dos invitaciones. La mm -hmm. primera es compartir todo esa, ese trabajo que ha hecho Gori, ¿verdad? Como miembro del Palacen, y posteriormente sea presidente del palacén compartir con nosotros país. en esta entrevista. Claro que sí. Siempre, gracias por Siempre estar con gusto. gusto.